Una importante reunión se realizó durante esta tarde en la sede de Población Vermont. En la reunión estuvo presente el alcalde de la comuna de Frutillar, Ramón Espinosa, y su equipo técnico, quienes presentaron a los vecinos el proyecto de mejoramiento que se realizará en la cancha del sector. Este es un proyecto que tiene que ver con el mejoramiento de la multicancha, de los juegos, de los espacios. Público de la evaluación Bermo, que estaba pendiente, han eh, no habido varias participaciones ciudadanas donde la gente ha ido aprendiendo su punto de vista, sus propuestas para mejorar los espacios. Hoy día ya fue la reunión definitiva donde dejamos afinado digamos, cómo va a ser el proyecto que se va a presentar a la SUDER en los próximos días. Eh, se va a subir para que sea revisado por la SUDER va sea corregido en caso que sea necesario. Es un proyecto que involucra casi 60 millones de pesos, 60 millones de pesos que son una inversión directa a este sector donde vamos a mejorar el estándar de la carpeta rodada de la multicancha, una la carpeta de caucho para que puedan practicarse todo tipo de deporte, donde va a haber un cerro perimetral donde van a haber un mejoramiento del juego infantil, de las circulaciones, ¿verdad? En el fondo, a través de nuevas aceras y espacios de juego de niños, también con una carpeta digamos, el fondo, eh, que no produzca impacto digamos, negativo hacia los niños. Así sido un proyecto bien interesante, pero lo más bueno de todo esto es que la gente ha participado, ha propuesto ideas, y hoy día tenemos un proyecto ya integral, verdad, con mucha participación ciudadana, donde esperamos verlo construido en los primeros meses del próximo año, porque este es un proyecto que entra a financiamiento 2016, que va a ser aprobado, nosotros esperamos, por las subdena.